Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos crear un canal dentro de YouTube. Para ello es muy importante que uno tenga eh, un correo electrónico con su cuenta de Gmail y que haya ingresado previamente a esa cuenta de correo. Entonces una vez que uno tenga eh, una cuenta de Gmail eh, puede ingresar hasta youtube.com y acá donde está el avatar de nuestra imagen en este caso, entonces podemos hacer clic y acá nos va a dar, si es que es la primera vez que estamos ingresando, entonces nos va a dar la posibilidad de crear un canal. Si es que uno ya tiene un canal creado dentro de YouTube, entonces este acá nos va a aparecer la opción para poder ingresar directamente hasta nuestro canal. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a, a seleccionar esta opción que es la de crear un, un canal y acá lo que me está pidiendo es subir una imagen este, para poder comenzar eh, la configuración de este canal entonces eh, simplemente le dejo con mis nombres acá eh, esta parte de subir la imagen ¿sí? este lo voy a mostrar en, en, en otro video en este caso porque eh, nos va a servir o eh, para poder en este caso eh, mostrar un poco cómo cambiar ahí el banner y cómo personalizar, por ejemplo, las marcas de agua. Entonces eso también lo podemos hacer en, en otro momento. Simplemente acá le vamos a dar en crear canal. Y a continuación entonces eh, esto eh, va a pasar a, a mostrarme el, el canal que eh, actualmente ahora se está creando. Eh, esta cuenta con la cual me estoy conectando en este momento entonces eh, un poco lo que les estaba comentando acá ya estamos ya dentro de lo que sería un canal en youtube eh, más adelante vamos a ver un poco este cómo eh, funciona esto acá está la parte de inicio como es la primera vez que estamos eh, trabajando acá prácticamente eh, no hay mucho que ver sí. acá es donde uno puede explorar eh, su canal eh, acá también es donde uno puede eh, visualizar los cortos y ¿sí? acá es donde uno puede mirar después las suscripciones a, a nuestro canal sí. y acá es donde nos va a poder mostrar más adelante las, las bibliotecas sí. acá el, el historial del canal y acá eh, vamos a poder visualizar todos los videos eh, que tengamos eh, su, eh, creado en, en, en YouTube Studio en este caso la primera que ingresemos obviamente no vamos a, a, a tener eh, ningún video acá adentro pero también eh, vamos a, a ver cómo nosotros este podemos vamos a darle acá solamente en continuar cómo nosotros después podemos subir acá eh, contenido sí eso eh, lo vamos a ver también más adelante. Estamos ahora en YouTube Studio. Fíjense que estamos acá en YouTube Studio. Eh, lo mismo también podríamos haber ingresado por acá eh, eh, a través de acá. Fíjense que ahora ya nos muestra este, tu canal. Eh, antes nos, nos pedía crear un canal, pero ahora que estamos en YouTube Studio, entonces ya nos muestra que estamos ya dentro de nuestro canal. Acá podemos ver después las listas. Vamos a ver también cómo uno puede crear listas dentro de YouTube. Dentro de las listas, entonces uno también va a poder ir agregando todos los videos. Eh, vamos a poder ver también las estadísticas de las visualizaciones eh, de, de nuestros videos. Vamos a poder ver eh, cómo están viendo nuestro contenido, quiénes son nuestra audiencia, ¿sí? Acá vamos a poder controlar todos los comentarios. En el capítulo 4 de nuestro curso, cuando estemos ahí, vamos a hablar un poco también sobre cómo trabajar con subtítulos, ¿sí? acá un poco los derechos de autor, eh, eh, esto normalmente eh, uno lo, lo, lo verifica también la parte de derechos de autor, eh, la parte de monetización también que no, no es nuestro caso, la parte de personalización es donde yo les estaba comentando hace rato que acá uno puede poner este, el trailer del canal, un video destacado, los videos cortos, eh, y se acuerdan que les dije que acá eh, uno podía cambiar, o sea, cuando creamos nuestro canal, que ahí nos pedía una imagen. Bueno, pues acá entonces uno puede agregar esa imagen, puede agregar la imagen del banner, las marcas de agua y bueno, poner la información básica también relacionada a, a nuestro canal. Eh, uno también puede añadir idiomas acá, una dirección de correo que va a ser vista por todos. Acá también están las bibliotecas de audio. Estas bibliotecas eh, tienen audios ya dentro de YouTube, que YouTube nos, nos, nos permite eh, utilizarlo. Hay algunos que son libres, entonces eh, nosotros lo podemos descargar y, y utilizar. Acá también podemos ver la configuración que tiene nuestro canal. ¿sí? Eh, entonces este, uno también puede ir este, seleccionando acá la configuración básica de, de, del, del video en este caso eh, que, que va a subir más adelante entonces este siempre vamos a tener que añadirle un título una descripción una descripción eh, la visibilidad que va a tener las etiquetas todo esto lo vamos a ver más adelante cómo poner etiquetas porque eso normalmente lo hacemos cuando subimos un video los permisos si es de YouTube si es de tipo Creative Commons eh, las comunidades también uno puede también compartir videos con, con, con, con otros moderadores o con otros colegas y bueno un poco acá también la parte de, de contratos sí eh, bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes en los siguientes videos, entonces, vamos a ver nosotros cómo podemos personalizar nuestro canal, cómo podemos comenzar ya a, a crear eh, su, eh, videos, subir nuestros propios videos. Y bueno, la parte de emitir en directo, ya hice un video anterior sobre eso. Entonces, normalmente uno tiene que habilitar y, y esto normalmente tarda 24 horas para que este, nos habilite. Eh, vamos a, a ver eh, todas las funcionalidades en, en los siguientes videos. Hasta luego.